Les traigo la segunda entrega, Customs Inconclusos 2. El primero en aparecer es Linterna Verde, solo le falta pintarle la insignia en el pecho y el antifaz. Después tenemos a Gambit, aunque no se parezca mucho aún, Aquí un Iceman que hice parecido al prototipo que Mega creó para la Toy Fair. Cable con el cuerpo de Venom. Realmente tenía mucho que no abría este baúl. La cabeza del Barón Simo. Y también tenemos al brasileño Sunspot, de los X-Men. El cuerpo de Flash, el corredor escarlata. Ghost Rider, el jinete a caballo, de la película Ghost Rider 2. Gladiador de Marvel Comics En la caricatura de los 90s le dio una paliza a Juggernaut Este pretendía ser el Doctor Strange El Capitán Marvel casi terminado Con un barniz que resalta los colores Luke Cage a medio terminar Shocker, el enemigo de Spider-Man Otro Magneto de First Class Whiplash en una versión mejorada con la cabeza de Orlando Bloom y las piernas de Ralph Skull Un colado que se retirará sutilmente. Wonder Man, hecho con un Mr. Fantastic y Whiplash. Unas barras transparentes para sostener figuras. Aquí, la figura ultra rara de los Blind Bags de Dragon Universe. Patinetas, antorchas y otras piezas. Deja en los comentarios qué figura te gustaría ver terminada. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!